Y si llegara a olvidar, ¿cómo haría entonces para, para vivir la profunda oscuridad de la muerte? ¿Sería el silencio al cual acudo como tú, María Luisa? ¿Acaso el árbol, la niebla, el secreto y la mortajada son el encuentro de esa soledad que nos contiene? ¿O el retorno necesario de esa segunda muerte, si llegara a olvidar? y fueran otros desplazándose, como una gran serpiente, aún en la penumbra, con su violento lenguaje de masas hambrientas. Ya no estamos para eso, ya no estamos, ya no. Déjame desamparada en tu novela, pero asísteme la mano para encontrar las palabras que te contuvo. Ya muchas vendas han caído, ahora es otro ciclo, y espero... Fragmento de El silencio de Claudio Un fragmento breve Mi madre sube por los peldaños con lentitud Cada vez con mayor pesadumbre Recogiendo cada una de sus pisadas Como si fueran parte de su propio cuerpo Mido el paso del tiempo por los surcos de su piel Por su cansancio aumentando en cada pliegue de la escalera pero su mirada cada vez más turbia. Mi madre se ha quedado inmóvil, como una, harina, como una niña en la arena frente a un mar vacío, con rocas sin amor, anhelando a quien nunca volverá. Lo no sabes, madre, lo no sabes, pero prefiero ignorarlo. Madre, te has quedado detenida en un rincón del tiempo. Mírame, sabes que estoy aquí sin cruzar el vidrio frente a las cenizas esparcidas, frente al mar que te trajo del otro lado de la tierra, frente a las olas incesantes de furia, a golpe de proa hacia un mundo desconocido. No tengas miedo, Luisa, dice tu padre, estaré siempre contigo. Entre sus brazos te defiende de la furia del océano, la dureza inconmovible de las rocas, el terror del cielo oscuro, nunca te abandonará, en tus brazos, en sus brazos estás a salvo. No escuches el rugir del viento. Nada te harán los relámpagos. Apégate a mi pecho. Escucha mi corazón. Soy tu padre y nada te va a suceder. Estaré siempre a tu lado. Llegaremos juntos a las montañas del sur y nada detendrá nuestra felicidad. Pero el reloj se detiene para siempre. La casa está vacía, la casa comienza a resquebrajarse, nadie tapa las goteras, nadie tiene fuerzas de detener el diluvio, charcos inmundos inundan los pisos y se deslizan por la escalera. Tu padre ya no está, te has quedado sola para siempre, la escalera se inunda de recuerdos petrificados, hacen llagas en las paredes, pero ya estás cansada, los dejas a la merced del agua sucia. ¿Cómo exactamente ha llegado a este punto ver el fracaso esparcido por los escalones, la oscuridad al fondo de la escalera?